En este vídeo te traemos una review acerca de Elixir Games, es un launcher de videojuegos blockchain muy parecido a Steam pero en esta ocasión únicamente con juegos blockchain ya hemos estado hablando anteriormente sobre este proyecto y en esta ocasión nos gustaría destacar que somos partners de este proyectazo junto a muchos otros creadores de contenido aquí lo tenemos Satoshi Factory en la opción de partners. Antes de nada te animo a que te dejes un buen like y te suscribas si te gusta la información que vas a ver en este vídeo estamos subiendo entre 1 y dos vídeos diarios, tenemos muchísimas oportunidades en el canal. Te animo a que le des un vistazo porque tenemos muchos proyectos para ganar criptomonedas, NFTs y también videojuegos y play to earn. Además, también tienes nuestro canal y grupo de Telegram, todo abajo en la descripción del vídeo, en los cuales vamos compartiendo oportunidades antes de realizar los vídeos y también damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Y bien, ¿de qué se trata esto de Elixir Games? Básicamente, como hemos dicho, es un cripto Steam desde el cual vamos a poder descargar todo tipo de juegos de todo tipo de temáticas distintas de forma segura. El tema de la seguridad es algo muy importante con lo cual debemos tener mucho sentido común y no ir instalando todo tipo de ejecutables de distintos juegos y demás. En este caso mola mucho porque todo lo que hay dentro de la plataforma de Elixir ha pasado una serie de verificaciones muy altas en cuanto a seguridad y en cuanto a fiabilidad. Por lo tanto, únicamente descargaremos este instalador, es 100% fiable, lo tenemos aquí arriba en el menú superior, le vamos a descargar, lo guardamos y lo ejecutamos. En mi caso yo ya lo tengo instalado y a continuación debes crear una cuenta con tu correo electrónico o con cualquiera de las redes sociales que nos está indicando. Una vez inicies sesión, en la pestaña de Home tenemos aquí un montón de juegos disponibles, otros que vendrán próximamente y otros que están en pase beta. Los que están en fase de beta se pueden jugar siempre que tengas un código que te vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo. Este código durará unos días. Tenemos código para El Papa Superstars. Es un juego muy al estilo de Mario Kart, lo vamos a ver a continuación. Y también para No Way Back. Estos dos juegos son espectaculares, aunque tenemos muchas otras opciones que puedes empezar a testear de forma completamente gratis. Como por ejemplo tenemos aquí el Light Knight, el cual ya hemos hecho vídeos anteriormente Jugabas en la red de Bitcoin, en la red de Lightning Network y ganabas satoshis únicamente por jugar, por ganar y por divertirte. Actualmente este juego sigue operativo, pero está en la red de Solana. Ahora veremos el tema de las redes, ya que podemos conectar nuestra billetera de Metamask, de Phantom o de cualquier otra red que esté disponible para llevarnos tanto las recompensas que vayamos ganando como los NFTs que ya tengamos en nuestra posesión o también que vayamos ganando dentro de los propios juegos. Para acceder a esta opción de las wallets, tan solo debemos pulsar sobre Mi cuenta y aquí dentro tenemos todas las redes disponibles. Como puedes ver, tenemos Solana, BNB, Ethereum, Polygon, Avalanche, Inmutable X. Y próximamente también nos indican que tendremos Near Protocol y Wax, la red de Wax que hemos estado también hablando muchísimo acerca de distintos proyectos de esta red. Pues bien, si por ejemplo queremos vincular: cualquiera de ellas, tan solo deberíamos darle a connect now, a continuación debemos iniciar sesión en la propia elixir pero desde el navegador y en esta opción es donde ya podemos seleccionarlas para iniciar ya sea por ejemplo la de BNB, si la seleccionamos nos pide metamask o Wallet Connect, tan solo seleccionaríamos Metamask o Wallet Connect, le daríamos a aceptar desde el propio Metamask y listo, automáticamente quedarían vinculadas la cuenta de Elixir con nuestro Metamask y de esta forma todos los activos que tengamos o que vayamos ganando automáticamente los tendremos en nuestra posesión, en nuestra wallet de Metamask, al igual con la billetera de Solana o con cualquier otra de las redes que tenemos disponibles dentro de Elixir Games. Y bien, si volvemos a la opción de Juegos, aquí tenemos la segunda pestaña de Games, vamos a mostrar cómo empezar a jugar a no way back por ejemplo aunque puedes empezar a jugar a todos los que tengas ya disponibles y empezar a testearlos y decirme abajo en los comentarios qué te parece y también suscribirte porque en los próximos días Vamos a subir más vídeos acerca de nuevos proyectos que vayan saliendo de Elixir. Si no quieres perdértelos, ya sabes, suscríbete, déjate un like y activa la campana de notificaciones. Así que nada, vamos a ir directamente a probar el No Way Back. Para ello, tan solo le daremos a Play Beta, en mi caso ya lo tengo instalado, pero en tu caso, únicamente deberás instalarlo desde el propio Elixir, desde la propia lanzadera. Le damos a play beta y en unos instantes estaremos dentro y empezando a jugar. Recuerda que necesitas el código que tienes abajo en la descripción del vídeo. Con este código puedes entrar durante unos cuantos días para poder testearlo y empezar a ver cómo funciona este juegazo. Y bien, ya nos ha iniciado y ahora lo que vamos a hacer es darle a unirse. Recuerda que estamos en fase beta, por lo tanto vamos a crear una sala únicamente para empezar a testearlo. Vamos a ponerle test directamente y le daremos como anfitrión. Bien, ya estamos dentro y podemos saltar, podemos ir con nuestro skate navegando Y explorando un poco el mapa, la verdad es que los gráficos son brutales Tenemos diferentes armas, podemos ir consiguiéndolas por ahí, un bate La verdad es que mola bastante, el otro día estuve jugando en un torneo Un torneo que hicieron para la comunidad y la verdad es que brutalísimo Los gráficos son muy muy guays Especialmente cuando hay gente es muy divertido porque te puedes picar bastante, hay gente que es muy pro, <risa> la verdad es que sí, yo no soy tan tan bueno, aunque este va muy en la línea de el Light Knight, la verdad es que es súper parecido, pero cambian los personajes y cambian bastantes cosas, pero se nota que han sacado mucho de él, como la evolución, y a este juego de Light Knight sí que me estuve viciando bastante, que bueno, de hecho se puede seguir jugando, porque puedes seguir practicando y demás. Pero en esta ocasión, creo que este merece bastante más la pena, ya que es como la evolución y es un poco la novedad, ¿no? Tenemos un bazooka, vamos a coger el bazooka. Venga ahí, venga ahí el bazooka. Pues nada, imagínate, todo lleno de gente y todos matándonos unos a otros aquí dentro. Es brutalísimo y sobre todo lo que te decía antes también, la calidad, ¿no? Que no es un típico click to earn sino que realmente te vas a divertir jugando porque la jugabilidad y es divertido sobre todo ¿no? que es lo que buscamos en un juego en los próximos torneos que realicen la comunidad de elixir los vamos a estar notificando a través de nuestra comunidad también de nuestras redes sociales, de nuestro canal de youtube y demás para participar intentaremos llevarnos los premios porque pues dan bastantes premios en metálico que merece la pena bastante así que nada, te animo también a que te dejes comentarios y qué te parece este juego abajo en la descripción y también que lo empieces a probar, porque durante unos días tienes el código, que lo tendrás abajo, y podrás cacharrearlo, tal y como estoy haciendo, sin ningún tipo de problema. También en nuestro canal y grupo de Telegram voy a ver si alguien más se anima, podemos montar una sala y hacer una partida todos juntos para testearlo de forma más divertida, no, no únicamente una persona aquí sola, sino que poder jugar unos cuantos más. Así que te animo a que te unas también, lo tienes abajo en la descripción del vídeo. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta review, si tienes cualquier tipo de sugerencia o te gustaría que habláramos sobre cualquier parte específica, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios y en los próximos días haremos un vídeo específico y también resolveremos todo tipo de dudas, etcétera. También te animo a que te dejes un like, te suscribas y actives la campana de notificaciones ya que somos partners de este proyecto como te hemos mostrado y vamos a estar compartiendo mucha más información sobre las novedades que consideremos que merecen la pena. Habrá muchos sorteos, muchos play to earn interesantes y un montón de opciones que no deberías perderte. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Algo tan sencillo para ti es súper grande para nosotros nos vas a ayudar muchísimo y también espero que tengas un excelente día muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao